GoPro al palco, tío GoPro al palco, macho Qué mierda, cámara La he cargado Y ahora se me queda así. Voy a desayunar, eh Tengo a de mi madre para que baje y llevarla A un punto que la llevo, ¿vale? Cada día Y GoPro al palco, tío El bocadillico de... De membrillo con, con margarina, esto es como el segundo apunte. En realidad te lo podías saltar, pero bueno, por si acaso. En realidad hago una papilla de carga y con eso me apaño bien. Pero bueno, es como, como un tentempié antes de media horita, tres cuartos antes de empezar a correr. No, media horita no, casi una hora, casi una hora, casi una hora antes. Bueno, pues eh, estoy esperando que salga y en cuanto salga corto, bueno, pues nada, la dejo cargando apagada. Ardiendo, La tenía guardada aquí en la bolsa Ardiendo la cámara Pero digo, si estás apagada, cabrona Pues he tenido que coger y abrirla Y quitarle la batería Es la única manera Ni se encendía ni nada GoPro de verdad Se vuelven locas Se vuelven locas Esto es una Gero 5 Black ¿eh? Pero se vuelven locas Pues venga, seguimos que nos queda el entreno Dentro de una horita y pico Conectamos de nuevo la enciendo no se enciende Me digo enciéndete ah, no se enciende no, no de palabras, sino aguantando nada nada bueno estamos a la base de operaciones de aquí tiramos para adelante tenemos 800 metros 800 metros más o menos así de campillo luego tenemos una subida para calentar bien que si la hago conservadora a veces ando rápido si le doy cierta caña normal digamos la, la corro ¿vale? despacito y ya está, que es una subida de entre el 10 y el 17 máximo ¿vale? y ya está y luego tiraremos a la zona de, del circuito circuito pro, que además siempre que vengo aquí es eh, circuito pro pero es que realmente es circuito pro a mi nivel claro, pro para un pro no es, pero a mi nivel sí y, y bueno, eso, hay que tener en cuenta que eh, a ver cómo te diría tienes que currártelo un poco, si quieres si quieres progresar, tienes que currártelo un poco en elegir el circuito elegir y buscarte la vida para encontrar un circuito un poco decente si no, no sacamos no sacamos progreso o sea, si, si no buscamos desnivel de vez en cuando fin de semana, entre semana cuando se pueda ¿no? pero hay que buscar desnivel en algún momento hay que buscar desnivel estamos hablando de trail, no estamos hablando de, de, de running entonces si sí, es para trail luego en las carreras nos meten unas morteras de desnivel bestiales pensar que aunque yo Estoy entrenando ahora eh, 25.900, 25.900 estoy haciendo por sesión, allí dice 25.920, eh, hoy pues 25.900, 920, no sé, depende de donde me dé la vuelta. Eh, 25.900 diarios o por sesión, más que diarios, por sesión, 4.000 y pico positivo al, a la semana. Aún así, eso es caquilla. Aquí ya comparado a lo que nos encontramos en las carreras, en las carreras nos vamos a encontrar 6.000 positivos, 5.000 positivos, 4.000 positivos, 8.000 positivos. Si no hablamos de la super bestial, ¿no? entonces mmm, ya digo, mínimo tenemos que hay que entrenar desnivel. En trail, la clave es el desnivel. El, el volumen de, eh, como se dice, de, de kilómetros es muy importante para aguantar las piernas. Para que luego en las carreras, si son carreras corredoras. Que no hay mucho desnivel eh, aguantemos kilómetros corriendo y la pierna aguante el trote y no tengamos que pasar a andar pero si la carrera es potente de desnivel entonces, primero como a ver, lógicamente, primero una tirada larga mínima, pero digamos, no tenemos que tanto buscar aguantar yo que sé, 80 kilómetros corriendo mejor tenemos que aguantar, aguantar 40 kilómetros corriendo, pero mucho desnivel vale y ya está ya digo hay que estudiarse el perfil de la carrera y depende de lo que estés preparando pues tirar a, a una cosa u otra pero la mayoría la mayoría aquí en España por lo menos que tenemos un montón de, de, de montaña por todas partes eh, la mayoría son de bastante de nivel o sea un nivel normalito pues 40 2.700 ¿vale? maratón 2.700 positivos lo normalito una carrera de 60 2.000 es rarísima la paremos ahora mismo tenemos 60.900 de bajada porque es de bajada si fuera subida son 2100 2300 algo así me parece recordar pero como últimamente es bajada pues eso pero la mayoría de carreras o sea aquí tenemos tralla, ahora la que estamos preparando Sin Sins Sins 2019 ¿cuánto? pues 50.2300 no me acuerdo si luego salen más o no pero un 50.2300 ¿vale? que relativamente no son mucho el nivel 50.2300 es relativamente poco de nivel, ¿vale? Poco de nivel, entonces es bastante bastante adecuada a lo que yo estoy entrenando, que es 25.900. Que cuando le pones 50 por, y los 900 por 2, lo doblas, pues son 1.800. Es decir, yo estoy entrenando un perfil 50.1800, ¿vale? Más o menos, no sacamos hagamos una idea. En la carrera voy a encontrar con 50.2300, bueno, razonablemente, bueno. Eh, si salimos como este domino que puede escapar con el Tony pues le metemos 1.600, 1.700 pero positivo pero normalmente entonces sí que es un perfil un poquito ya más más inclinado porque bueno, son 40 40.600, 1.700 contra 50 2300, sí, más o menos estamos entrenando de hecho hemos ido a entrenar al Monsen igual que, que es la carrera no por allí por esa zona Breda y todo eso bueno, pues venga lo dejamos aquí eh, luego grabo otro vídeo ya con algún temita, pero de momento, pues nada, vamos a arrancar corriendo. Son las 10 y 53, a ver si a las 11 puedo salir. Si no, no me da tiempo. No me da tiempo. Luego voy súper estresado. ¿vale? Sobre todo las sesiones como ayer, que me una sesión recuperadora, que tiene que hacerla un poco despacio. Iba con, con la cosa de, hostia, no puedo ir despacio porque si voy despacio para hacer la recuperadora, no me da tiempo de llegar a casa. Así que, venga. Lo dejamos aquí, luego grabamos otro, otro vídeo, si me da tiempo se acaba pronto y si no, pues ya para, para otra ocasión. voy a Tengo el coche aquí, voy a cambiarme todo corriendo y no grabo ni me llevo cámara porque aparte tampoco tengo la tapita aparte que también es un peso todo y entretiene, luego no te salen los ritmos. Pero entonces, la tapita de, de la carga de batería la, la he dejado quitada porque iba a llevarla con un trípode y tal me mejor para cargar y, y no la puedo llevar aquí como la lleve en la mochila y se me vacie me cargo la cámara no lleva protección antiagua, así que no puedo Venga. bueno chicos, hemos acabado os voy a enseñar cómo, cómo queda uno exactamente así quedas la gorra de sudar no se suda aquí no se suda no sudamos nadie el sol de castigo como siempre que siempre dice, no se va a nublar al mediodía los huevos como yo digo, los huevos, no se du, nubla nunca, siempre te jodes. Vale, eh, ¿qué más? Eh... ¿Qué iba a enseñar? Eh, venga, con qué lo recuperamos ahora pegando un trago así rápido, ¿vale? Venga, a ver, lo voy a enseñar aquí. El coche, ahora está ardiendo. Ahora vamos a grabar un, un pequeño vídeo. A ver si me da tiempo, ¿vale? ¡No! Venga, ábrete, ábrete, César aquí tenemos nuestro pan de recuperación hielo de la nevera una sweats, ahora ya no, no cogemos Coca-Cola, somos muy pros ya Coca-Cola ya no y agua fría, ¿vale? entonces lo primero que hacemos es beber agua vale, y ahora vamos a grabar el siguiente vídeo, bueno Venga, recuento de daños, recuento de daños. Eh, 2 horas 37, que realmente han sido 2 horas 41. Sucias, contando baño todo. En eh, 25,3 kilómetros. Y desnivel ha marcado eh, 8,6.. velocidad máxima. Bueno, da igual. Eh, venga, donde tenemos el los positivos, como nunca me lo miro aquí lo, lo veo luego ya no lo repaso una vez que lo he parado, mira, 875 positivos, 880 eh, negativos, ¿vale? altura máxima 528 metros el punto más alto donde morda, ¿vale? circuito pro, que ¿vale? pues venga, eso lo hemos cumplido, así que eh, venga, me voy a grabar otro vídeo segunda sesión de la semana estamos entrenando para, sin, sin recordaros Estamos metiendo un nivel fuertecito Y ahora explicaremos un tema de las compensaciones y tal De las sobrecompensaciones Seguimos, hasta luego Bueno, eso, lo que he dicho 25 ayer, recuperación Hoy 25, eh, sesión normal Me voy por las ramas eh, A 9,7 por hora Ayer a 9,4 por hora Y las sesiones de darle, apretarle A 10 por hora, así es el está, vale Entonces hoy como era una sesión normal Y voy a intentar esta semana Intentar no meterle fuerte ni animarme de no ser que algún día haga un poco fresco que digas permite cierto aprete eh, con eso nos conformamos y eh, con qué hemos eh, que hemos gastado venga y así ya cierro este vídeo eh, hemos gastado nada o sea de tres orejones aproximadamente tres orejones y esto era la isotónica o sea 350 eh, 350 350 isotónica no hablamos por puli entera y, y de agua. A ver si quiere salir. Si quiere salir. De agua nos ha sobrado. De 350 no ha sobrado. Es decir, hemos gastado, como yo digo, hemos gastado un vaso a la hora. Un vaso de agua a la hora de líquidos, ¿vale? Con cierto calor. Pero eso es porque estamos muy acostumbrados. Ya sé que la gente dirá, ¿dónde vas? Yo lo que gasto. Yo digo, hasta me ha sobrado agua. <risa> Pero yo estoy acostumbrado, ¿vale? Yo lo tengo muy probado otras veces, cuando he hecho mucho calor más para verano de, he ido y he repostado Lo sabéis que he repostado, me he refrescado y tal pero ahora ya, digamos, no hace tanta bestialidad de calor, ya a lo mejor habrá 26 grados o algo así, razonablemente bastante flojito, relativamente a un sol y, y, se, y permite, digamos, no tener que repostar, no tener que parte ningún lavacharte agua por encima para enfriarte el cuerpo para bajar la temperatura, permite ciertos eh, como se dice ciertas, ciertos permisos Cerramos este vídeo, que va muy bien, ya digo, segundo día de la semana entrenando para Sinsin. Nos quedan 25 días, 3 semanitas. Ahí vamos.